Bueno, pues ya estamos aquí en vivo y a todo pasar una vez más con eh, un tema que va a ser por demás bien interesante. Y en este momento pues les damos la bienvenida. Así es, sean bienvenidos en este momento todos, todos y cada uno de ustedes. Y son sus amigos. ¿Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazo. Así es. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos, bienvenidos. A hoy oramos en vivo y les adelanto que va a estar bien interesante. Claro va a estar bien claro bueno. Que sí, muy va a estar. Eh, yo creo que es uno de los mejores pasajes que hemos escogido. Cuando todos son hermosos, verdad. Pero. Sí, eh, del Señor sí, sí, sí es Precioso. De pasta a este pasta del primer versículo hasta el último es, es, es la palabra de Dios, verdad pero es. cuando estábamos a, a, analizando lo que íbamos a usar hoy, me encantó, me encantó, uh -huh. me, me encantó también, este bueno, no normalmente se con todos los pasajes que el Señor nos da. Este, okay. Es una cierta repetición en cierta forma, pero con un enfoque un poco diferente. Entonces, eh, pues damos la bienvenida a hoy, Oramos en vivo eh, y esperamos es. en el Señor que esto pueda venir a ser de ayuda y de bendición, ya que este es el único propósito que tenemos, ser de ayuda sí, y ser de bendición. Sí, porque pues Dios es amor, entonces es, es lo mayor, el, el, el mayor anhelo y deseo eh, de parte de nuestro Dios y, y nosotros también, ¿verdad? Pues que, que acojamos bien la palabra del Señor y que nos, nos amemos unos a otros, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, pues uh, fíjese el tema, el tema de hoy. El dar ánimo y consuelo a otros le permite a Dios usar. Usa. O usar, ¿verdad? Usarte a ti, a mí, a cualesquiera, ¿verdad? Que, que que esté en que el Señor en la y misma tenga ese sentir en el Señor. O sea, les decía, ¿verdad? Que bien, bien, bien interesante, el uh -huh. dar uh -huh. ánimo y consola a otros. Así es. Le va a permitir a Dios. Es precisamente es como darle permiso a Dios. Señor, pues aquí estoy, bendición. Uh -huh. Para seguir dando es. amor, para seguir dando paso, consuelo a, a todas las personas que están pasando por alguna situación claro, sí. crítica o difícil en, en, en su vida. Así es. Y fíjate, en sí. el tiempo que estamos viviendo ahorita, en este instante, Ajá. tiempos de cambios, tiempos de eh, epidemias, eh, sí. de tiempos de huracanes, tiempos de, de tantas situaciones adversas, exacto, eh, exacto. de crisis económica. Eh, de crisis eh, financiera en el mundo, uh -huh. eh, de crisis político. De crisis eh, bueno, eh, de, de un... Como que, eh, como que, como que todo se, se ha juntado. Sí. Y también en, en la cuestión familiar. Sí. Eh, ha habido mucho desajuste. Sí. Eh, comentábamos hace un rato, antes de empezar aquí el, este programa, eh, este, este video. Este video de que recordamos en los tiempos de antier, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Este, cuando nosotros éramos pequeños, eh, era un respeto hacia los familiares cuando ah, llegaban a casa. sí, claro que sí. Eh, era hasta el beso en la mano, eh, el, el, el pase, la el, el atención, el, el, el cariño, el ofrecer un vaso de agua. Sí, la, eh, las atenciones, bueno. Eh, eh, esa esa fue la, la enseñanza la, la educación de los padres hacia, hacia los hijos. hijos que verdad este ten, debía de haber este respeto este a, a, a los mayores y bueno pues en las escuelas también a, a los maestros verdad Fíjate, si recordamos un poquito hacia atrás eh, en las escuelas se enseñaba el chivismo Ajá, sí, sí, ahora exacto. ya no ya no existe el civismo. No, ya no saben qué es eso. <risa> <risa> no, no. Este, en, entonces, eh, bueno, al menos en México sí. eh, había esa situación, ¿verdad? Sí. Eh, no sé aquí en Estados Unidos, porque yo no estudié aquí en, en Estados Unidos. Ajá. Entonces, este, eh, el respeto a los símbolos partidos y cosas por el estilo. Sí. Eh, por ejemplo, aquí la bandera la usan en el, hasta en la ropa interior. Ahí sí. andan sí, sí, el eh, pantalón sí. corto. Eh, con la bandera y, y la, se la ponen de todas formas y de todas maneras, sí, sí, de, de todas maneras. Eh, eh, que pues es una falta de respeto a sí. los símbolos sí, sí, sí y y en México bueno pues ha, ha cambiado también mucho las cosas no sé en los demás países porque lo ignoro Ajá. pero los que estén escuchando de otros países fuera de Estados Unidos y México como Guatemala Colombia sí. Venezuela eh, los símbolos patrios los usan prácticamente en todas las cosas y sí. en cierta forma es una falta de respeto a esos símbolos patrios sí exacto sí debe eh, de haber un, un respeto porque es un símbolo patrio eh, exacto es el que representa su uh -huh. patria su país eh, entonces pues debe ser cuidado Res, y, uh -huh. y es como la familia ahorita que hablamos de los de los abuelos Ajá. de los abuelos el respeto que había de, de los tíos este, de a los tíos de sí, sí, sí, sí. a las personas mayores que llegaban uh -huh. eh, y pásenle con la atención y todo eso porque había más educación había, la había la más la educación, eh, educación sí. había más de eso que falta ahora exacto entonces cuando estamos hablando aquí el dar ánimo y consuelo a otros le permite a Dios usarnos entonces, eh, el cambiar nuestra mentalidad, el cambiar nuestras costumbres, el cambiar eh, los, los formatos que tenemos al día de hoy, tan sí. tan de, eh, están muy desvalijados. Muy desbalanceados, <risas> muy, desbalanceado, muy de devaluados. Sí, como... eh, el hombre ha dejado de ser hombre en cierta forma y la mujer ha dejado de ser la mujer en cierta forma. Eh, el matrimonio ha dejado de ser lo que por centenares y miles de años, uh -huh. eran de, desde el principio de la creación, desde el principio, de la creación, desde el principio mismo de la creación, porque ¿qué, qué dijo Dios cuando formó al hombre, pues le hizo la ayuda idónea, sí. y formó a la mujer, así es, y, así eh, y cuando puso el, el un soplo de vida en, en el hombre, lo pasó también a la mujer, así es. entonces... Eh, y había mucha mucha reverencia, había mucho respeto, Mucho respeto, eh, mucha obediencia eh, entre la familia, el mm -hmm. matrimonio, entre los familiares, así es. En fin, entonces eso es algo que eh, que, que ha cambiado no, el, el, radicalmente. El amor, el cariño, sí. este, de, de, de, de uno con otro, verdad, este, porque yo creo que lo lo que Dios estableció desde un principio lo estableció bien, bien, bien, sí. bien establecido entonces ahora eh, o sea el, la, la humanidad este, pues es la, la, la, la que ha descompuesto todo esto sí. del ser humano y creo que son tiempos para reflexionar así es amén todo sí, este, esto que ha estado aconteciendo por estos, estos últimos meses y que había un supuestamente un recogimiento más uh -huh. de las personas en, en, en sus hogares lo que ha, ha, han podido permanecer a ti. Pero hasta dónde nos ha servido? Y ahí es una gran pregunta para ti, mi amado, para ti, mi amado. Hasta dónde nos ha servido también a nosotros? Uh -huh. El estar más resguardados en cierta forma, cuidándonos sí. un poco más, eh, con más respeto. Eh, por ejemplo, el, el uso del cubrebocas de ahorita, en estos tiempos. Sí. Eh, es por respeto a los demás y a ti mismo. Exacto, exacto. Es, es. por respeto. Es eh, por respeto. Entonces, si los gobernantes mismos no lo usan, no están respetando a los demás y no están respetando a sí, sí mismos. Sí, pues no, no, se, no están dando el, el ejemplo. El ejemplo, el exacto. exacto. Fíjate, entonces es lo que estamos hablando de las generaciones anteriores, Ajá. el respeto. Tenemos que marcar nosotros el respeto. Sí, porque te, tenemos que ser este, nosotros tenemos que ser el espejo ante los demás. Exacto. El espejo ante los demás. Entonces, sí es muy importante eh, obedecer todo, todo lo que el Señor ha establecido y, y que seamos eh, realmente eh, pues personas que estamos conscientes de, de las situaciones que se están viviendo en este mundo Ajá. y tratemos de ayudar a, a otros a, a, a, a que sean mejores y que, que vayan acordes a la palabra de Dios conforme el Señor lo ha establecido para que podamos este pues eh, amarnos unos a otros sí. como, como dice la palabra en forma? así el, así el, el ejemplo entonces este... esto es bien, bien importante sí, sí, sí. El, el marcar un ejemplo ¿por qué? porque cada vez se hace más necesario en nuestros días es, es, es incre increíble cómo ahorita eh, hace falta que podamos estar más conscientes de, de que es necesario eh, empezar a marcar ese tipo de ejemplos hacia los demás estemos en eminencia o no estemos en, en eminencia, claro, eso, claro. eso es lo de menos pero los que están en eminencia deben de marcar también esa pauta Así es. ¿verdad? De, de, deben de estar allí precisamente con, con ese ánimo con ese entusiasmo de que ellos como los gobernantes principales de un país lo sí. están haciendo Exacto. entonces qué, qué importante es que sí. la, la gente en un momento dado pueda, pueda seguirlos seguir en, en, en ese punto de, de que pues, si ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿verdad? Sí. Entonces, es como eh, el, el pastor de una congregación. Uh -huh. pues él tiene que ser el ejemplo. Tiene que ser el ejemplo, pues, claro. Los, eh, un padre sí. de familia, pues es el ejemplo sí, para el los ejemplo hijos. El ejemplo de la familia. En, es. En, entonces, es marcar siempre un, un ejemplo. Un ejemplo. Y... Marcar, marcar, marcar, marcar el ejemplo, el ejemplo. Eh, que, creo que esto es bien, bien importante de que nosotros ya vayamos eh, como decimos los, los, los chavos de hoy verdad este, eh, hay que agarrar la onda tenemos que agarrar el asunto con la seriedad correcta y adecuada y, y yo quiero pensar que este video debe ser bastante reflexivo sí sí porque este eh, o sea Estamos viviendo tiempos bien, bien difíciles y como que este, este tiempo se nos han juntado muchas cosas. Sí. Este, y, un, y una de las cosas principales que, que estamos viviendo es precisamente la falta del amor. Sí. La falta del amor porque el amor nos dice la palabra que es sufrido, que es benigno, que el amor no tiene envidia el amor no es actancioso, que no se envanece, entonces no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, eh, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, y, y, y bueno, todo lo sufre, todo lo cree, todo, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser, entonces, eh, y ahora, ¿verdad?, este Permanecen la fe, la esperanza y el amor, y esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, exacto. El amor, Entonces. Imagínate, eh, yo quiero pensarlo de esta manera. Ajá. Nosotros como cabeza de hogar tenemos sí. que presentar el amor a Dios. Sí, sí amén. Amén, amén. Como pastor de una congregación pastor o pastora Ajá. representar ese amor que está en uno a la congregación, la congregación. y enseñarlos a más de los unos a los otros así ¿verdad? es así Ajá. como Dios lo hizo así es hacer a a ser amable a ser atento a, a, a darte a darte a ti mismo este eh, nos dice un, un corito qué lindo es vivir para más que lindo es amar para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es, amar. es amar. Exacto. Amén. Entonces, si eso lo vamos bajando a todas las categorías, como maestro de, de, de la escuela, que se enseña a amar a sus alumnos. Así es. Como sí. director de la escuela, os amar a los maestros y, por, por ende, a los alumnos de la, sí. de, de, de la escuela. Si hablamos de un presidente municipal de una ciudad o aquí le llaman mayor sí. eh, por pues lo mismo Exacto. si es un, un policía pues amar a, a, al ciudadano También. ¿verdad? Este, Así. Y, y aquí en todas las categorías si es el gobernador del estado pues con mayor razón Así. y si es el presidente si de un país uf, pues con mayor razón uh -huh. el, el amar el quitar todo lo, la cuestión de los egos los orgullos, las vanidades uh -huh. eh, el sentirse eh un el super hombre eh, claro, no ir, muy, mucho ego sí, no, no, eso no le va a servir no, no no no para nada, para nada. al contrario que, que lo vean amable que lo vean atento que lo vean eh, pues, que, que, que, como que, un mandatario que, digno sí, de, de, de estar sí, en el lugar sí, que riendo, está. Sí, claro, claro entonces eh fíjate toda esa introducción nomás para hablar el dar ánimo y consuelo a otros, le permitirá a Dios... Usarte, Amén, Dios. Entonces, eh, yo siento que este, este video va a ser muy, muy, muy re, re, eh, reflexivo. Y vamos entrando al tema porque mira, ya van 16 minutos y ya empezamos. Bueno. <ríe> ok. Muy bien. Vamos a ver en Caratas, 6 del 1 al 10, en la nueva Biblia viva. Es una versión pues, bastante nueva que me gustó como, como habla. ¿verdad? Así es. Y dice el uno. Es. Dice el uno, hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde. Pero cada uno debe cuidarse porque también puede ser puesto a prueba. Así es. Y fíjate, ahora mencionaba hasta los presidentes de un país, pues se ponen a, a, a en esa posición de que, pues van a ser puestas a prueba. Sí, sí, sí. Porque si no están gobernando como es correcto, pues se ponen los van a decir, hey, bájate de esa silla porque no te corresponde ya. No, no. ¿verdad? no, no, no, no Entonces, es, eso es bien, bien, bien importante. Y como padres, y como un director de escuela, como. El jefe de, de una oficina cualquier, cualquier cualquier posición que sea puesto que tenga sí. cualquiera cualquiera entonces aquí está hablando obviamente como a los cristianos sí claro pero claro. eso va para todo el mundo para todo el mundo y en todas las instituciones y en todas las, las actividades de, de la vida uh -huh. y dice si descubres que alguno ha pecado ustedes que son espirituales uh -huh. Aquí nos está llamando muy fuertemente a nosotros. Sí, claro, claro. Ustedes que son espirituales deben ayudarlos a volver al buen camino, al buen camino. pero con una actitud humilde. humilde. ¿Qué significa ir humilde? No significa que, que no tengas un centavo en la bolsa. No, no, no. no, no. no. Que seas... Lleno el sencillo, de amor. Amable, sí, claro. Atento, bondadoso. To, todo lo que conlleva la palabra bien? de Milagro. Sí, con esa virtud. Es como una virtud, exacto. Uh -huh. Pero tenemos que tener esa, esa, esa condición. Sí, amén, amén. Tenemos que tener esa actitud esa así actitud. de amabilidad, amén. ¿verdad? De, con humildad, con sencillez de corazón, ¿verdad? Así es. Pero cada uno debe cuidarse, ¿sí? Para que los días y las escritura, Deben de cuidarse. Sí. ¿De qué? Porque también puede ser puesto a prueba. Sí. Por ejemplo que te van a ver, sí, sí, sí. Te van a ver, te van a oír con cómo, cómo estás actuando. Y así les sea sí, a, a los más altos caracas, eh, presidentes, gobernadores y, y todo lo demás. Que seamos este los mismos, o sea, dentro y fuera. O sea, eh, o sea, en tu en, en casa, donde, donde vives, con los tuyos. Uh -huh. y que seas igual afuera afuera, exacto exacto porque también los hijos nos ven sí. la congregación también nos ve, nos ve. Eh, el país nos ve sí. entonces sí, la ciudadanía sí. nos ve vamos a ver que yo soy un policía sí. la ciudadanía me, me ve como yo actúo claro si abuso o no abuso de la gente exacto. entonces si yo no soy amable, cortés amable eh, pues que, que sea así sencillo la gente se da cuenta sí, sí, y claro. por eso ha habido un de, de, de ajuste sí, que de llamarlo no, así de no esta manera dobleces, eh, o sea, que sí eh, porque porque andamos haciendo cosas de manera indebida indebida indebida y vamos a seguir porque si no el tiempo se nos va a ir tremendamente. Verso 2. El don nos dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Es de amarse no, los unos a los otros. Así es. Me recuerdo de, de esos pedido de, de, de Cantinflas, ¿verdad? Este, él lo mencionaba. Sí. Y, y no era más que un, un artista, pero Sí. sus palabras yo mucho efecto, Exacto. ¿verdad? mucho Exacto. efecto y en muchos de los películas de él usó frases muy eh, muy, de, muy acertadas, muy vamos a sí. llamarlas así sí. de esa manera, ayuden sí. unos a otros a llevar sus cargas sí. y así estarán obedeciendo uh, la ley de Cristo, uh -huh. mi amado, mi amada sí. usa esto, este eh, video como un acto de reflexión para Así una es. mejor calidad de vida para ti y para todo el mundo. Uh -huh. Vamos es. a continuar, vamos a ver esos tres. El, el que se crea demasiado grande cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Ay, por ejemplo ahorita Así voy a hablar nada más de, de dos candidatos, de dos hombres que están en, en eminencia. Sí. El de Estados Unidos y el de México. Ya hay mucha gente en desacuerdo con ellos. Sí. Ya hay mucha gente. Sí. Con razón sin razón, no, no lo sé. Yo no voy a, a, a juzgar de esa, esa situación. Sí, claro. Pero cuando el río suena, sí, pues es, que agua lleva. es que agua lleva. Entonces, si, eh, y es que nos, nos ponemos en evidencia nosotros mismos. Sí. Cuando no estamos haciendo las cosas correctas, nosotros mismos nos ponemos en evidencia, como dice aquí la escritura. Exacto, exacto. Dice, cuídate, cuídate porque no hace que tú también estés fallando. No, no hagas cosas que no, no tienes que hacer, o sea, eh, porque, exacto. pues sí, o sea, tal vez sí han hecho algunas cosas buenas, pero muchas cosas no han hecho buenas, entonces, ahí, eh, ahí es, esa, esa es la, la, la, la cuestión. Hay eh, eh, nuestro pañuelito blanco se ensucia. Sí. Ahí, ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con las manos sucias. Muy manchado. Lo estamos agarrando con las manos sucias, ¿verdad? Uh -huh. okay Ok. Verso 4. Bien, cada uno debe examinar su conducta. Y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, que no se compare con nadie. Ah, como nos gusta compararnos. ¿eh? Sí. Somos muy dados. Sí. O sea, les dijimos que el este día de hoy va a ser muy reflexivo. ¿sí? Uh -huh. Somos muy dados a sentirnos orgullosos, a... Uh, que no caminamos nuestra conducta sí, sí. Eh, por eso la escritura que nos está diciendo cada uno debe examinar su conducta claro y si tiene algo de que sentirse orgulloso que no se compare con nadie que no se compare con nadie entonces eh, los orgullos, las vanidades y todo lo demás sale sobrando sale sobrando, eso sale no. sobrando. no, no está bien nada de eso entonces Simplemente vamos a hacer lo mejor posible con la humildad mejor posible. Amén, así es. Siempre así pensando es. en cómo vas, ¿Cómo vas a, o vamos a ayudar a la a otra dar, persona. Bendecir, ¿Cómo vamos a hacer de bendición para la otra persona? Amén, amén, amén. Y más ahorita en estos tiempos que son tan requeridos y tan necesarios. Así es. así es. Vamos a ir adelante. Verso 5. Ah, cada cual tiene que cargar con su propia responsabilidad. Ay, a, aquí está lo cada duro. Uno tiene que aquí está lo duro. Cada, cada quien. Yo tengo que cuidar de mi propia responsabilidad. Tú tienes que cuidar de tu propia responsabilidad. Cada quien. Cada quien. Tú, mi mamá, que estás viendo. Tú que me estás escuchando, mi amada. Tú, mi amado. Tú, pastor. Tú, pastor. Todo el mundo. Tenemos que ponernos en, en esa condición. En esa condición, así es. Tenemos que estar bajo esa condición de, de ser amables, atentos, cuidadosos y todo eso, ¿no? Todo, todo, todo eso, así es. Vamos a ver el, el verso 6. Eh, bien, el Los que estudian la palabra de Dios deben ayudar eh, económicamente a su maestro. Así es. Eh, eh, eh, Aquí hasta nos dice, ¿verdad?, cómo debe ser nuestra actitud. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque si alguien te está sirviendo, compénsalo. Sí, uh -huh. Compénsalo, Sí, claro. eh, y, y, no es... y no que se haga porque tú lo tienes que compensar, ¿no? que, sí, que sea no es... algo totalmente voluntario. Voluntario. Voluntario. Eh... Este, como dice ahí en la conexión 96, cada uno de como, su, como y con ya su corazón, corazón no, no lo haga con tristeza ni con por necesidad ¿Por porque Dios ama a la hora de ella, así es, entonces que qué bonito es eso y ahora si nos vamos a, a niveles de, de población, de ciudades, de, de países, imagínate que cuando te toca pagar tus tu, tu taxas, tu, tus impuestos, uh -huh. que lo hagas con amabilidad, porque no sientes que te están robando, sino que estás cumpliendo con una obligación estás cumpliendo sí, con sí. una obligación eh, y no no porque tengas que venir a tocar la puerta y hey, tú no has pagado no, no. Sino que sea de una manera totalmente voluntaria voluntaria y, y con responsabilidad y con res, eso con responsabilidad, con responsabilidad. vamos a ir adelante eh, no se engañen a sí mismos nadie puede engañar a dios uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Tremendo. ¿Sembrado? Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Mira, aquí la Biblia nos está diciendo que no nos engañemos. No. Que no nos engañemos a nosotros mismos. No, no, sí. Dice, nadie puede engañar a Dios. Punto. Nadie nadie, nadie, nadie. nadie. Porque pues, él, él nos conoce, Él, él escudriña en nuestros corazones de... Antes de que nosotros digamos la palabra, ella sabe. Así es. Ahora, Así ¿qué es. vamos a recoger? Pues lo que hemos sembrado. Sí. ¿Eso qué sí. vamos a recoger? Pues no, no puedes sembrar maíz y andar recogiendo frijoles. Sí, o sembrar odio y, y, y recoger amor. Por, <risa> por eso. Pues sí. Sí. Sí. sí, Y, y eso lo, nomás comparo con las situaciones de, de la vida. Sí, ahorita no sí. puedes sembrar maíz y querer recoger frijol o arroz o cualquier otra cosa. Sí, no, no, no. Este, este es algo tremendo, tremendo. Cuando un gobernante divide el pueblo se está olvidando que todos son pueblos. Sí, porque sí. todos somos pueblos. Entonces, sí, sí, sí. Es, es nomás para que nos demos cuenta de cuántos errores cometemos y se cometen en la vida y no importa la posición que se tenga. No, no, no, no es importante. O sea, eh, de veras que sí, si nos ponemos a, a enumerar todo, todo, todo, todo lo que estamos este, pasando, eh, eh, de cosas tremendas en, en estos tiempos, yo creo que no, no, no, no acabaríamos de escribir todo lo que, todo lo que eh, el mundo, eh, estamos pasando en estos tiempos, como que se, se ha juntado todo, el, la, cuestión, se ha la, todo. La, la cuestión racial como está ahorita oh, este e, inclusive a, hay un canto, verdad, de, que el, el remedio de Dios, cuando se ve en el mundo total los efectos del mal por los pies cuando se ve que el hombre carnal sus vicios no puede vencer y cuando el hogar y el amor maternal pierden el poder de querer. Ahí está. Ahí está. Pierden el poder de querer. Entonces, ¿cuál es el remedio de Dios? Es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el Señor. Cuando se ve la injusticia social, que es la causa de tanto sufrir, y cuando florece el prejuicio racial, que es la flor infernal del error, cuando el querer y el amor fraternal se convierten en odio. Ahí está. Sí. Y, y cuando se sienten las garras del mal, sin esperanza de cómo salir, cuando se siente un deseo infernal, el seguirlo mataba el ser, y cuando se fuma la flor natural, la muerte y la vida por ser. Así Ahí es. están las, las, las drogas y todos los vicios. Exacto, entonces... Mi amado, mi amada, este video, les repito, es reflexivo. Es, es como para compartírselo a todo el mundo. Es como para eh, que mucha gente vea y entienda y comprenda lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Qué Ayudemos es. a los demás. Así es. Ayudemos es. a los demás. Eh, son tiempos muy, muy complicados ahorita. Muy complicados. Muy, muy, muy, muy complicados, con muchos problemas en nuestra sociedad. Así es. Vamos a continuar, porque el tiempo se nos está escapando Bien. tremendamente. Nos dice el, el 8 ahí de, de Galas a 6. 6 8, el que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechada destrucción, uh -huh. pero quien planta lo que le agrada al espíritu cosechará vida eterna del espíritu. ¡Gloria al Señor! <ríe> y qué hermoso, ¿verdad? El que siga para hacer los apetitos de su uh -huh. naturaleza pecaminosa, uh -huh. de ella va a cosechar destrucción. Sí, así es. es ese es, es el gran problema. Pero quien planta lo que agrada al espíritu, ¿Qué va a cosechar sí, pues, o sea, una vida, vida eh, eterna, espiritual. Vida eterna en el espiritual bueno el espíritu no verdad entonces el... cambiemos mi amado cambiemos mi amada yo sé que eso no es tan facilito así como para hacer, porque no hemos estado enseñados por muchos años quizás sí. o nunca jamás habíamos escuchado nada de esto entonces pero eh, se hace necesario momento, ¿no? hacer cambios. Sí, de acercarse al Señor. Se hace necesario, uh -huh. se hace necesario que, que cambiemos ya de mentalidad, que cambiemos de, de actitud, que cambiemos de, de, de formas de ser. Forma de ser así es. Y vamos al verso 9 para ir ya terminando. Bien, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos, sin desmayar a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Ah, amén. Sí. Pues sí, amén. gloria a bueno, Dios. Entonces, no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. Porque si lo hacemos sin desmayar, que no nos cansemos, que, amor, no, nos cansemos. que no nos cansemos de estar haciendo el bien. Porque a su debido tiempo vamos a recoger esa es. cosecha que sí. hemos sembrado. Así es. Estás sembrando maíz, vas a recoger maíz. ¿Estás sembrando frijol? ¿Vas a recoger frijol? Así ¿Estás es. sembrando amor? ¿Vas a recoger amor? Amén, amén, así es. Entonces, ¿qué, qué estamos sembrando en nuestra mente? Sí, sí. En la mente de los que están a nuestro lado, o, o abajo de nosotros, por así decirlo, sí. como son nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué estamos sembrando en ellos? ¿Qué, qué, si somos eh, mandatarios en alguna empresa... ¿Qué estamos sembrando en los empleados? y somos mandatarios en un país, ¿qué estamos sembrando en la gente? Exacto. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a recoger. Entonces, no estamos sembrando correcto, lo que hagas es lo que vas a recoger. Entonces, eh, eh, eso es bien, bien, bien, bien importante. Así es. Y nos vamos al último versículo de este momento. Por lo tanto, hagamos el bien a todos, cada vez que se presente la oportunidad y especialmente a los que por la fe son de la familia, Gloria al Señor Amén, aquí, porque estamos usando la Biblia, sí, entonces amen, amen. si estamos usando la Biblia, está, está hablando de, de las personas de la fe así es, pero hemos querido involucrar a todo el mundo aunque no conozcan de la palabra de Dios, no, la estamos no. presentando de esa es, manera exacto, exacto. en una manera así pues más simple más sencilla, que esperamos que sea más simple más sencilla, más y más entendible y más, más comprensible. Ahora, dice, por lo tanto, hagamos bien a todos cada vez que se presente la oportunidad. Entonces, y especialmente a los que son de, eh, de, de la fe, a las familias de la fe. Y no, no, no, no. no, no, no no, no, no, te comenté ahorita, a, antes de empezar, sí. eh, que vino a mi mente, por ejemplo, eh, los pastores que se nos han ido. Uh -huh. sí, por ejemplo, ¿sí? la hermana Mari, el la doctor, Marisa, Marisa, que, que fue el hermano Noé, sí. eh, la hermana Rebeca que fue el esposo del hermano eh, Palma, Ajá. este el, el, el, el hermano Sánchez que, que pues, también se, se nos fue y, y, y a otros que se han ido, ¿verdad? Sí, sí. Eh, o bien que, que hemos sabido que están con, ya, medias, eh, digamos, que, quebrantada la, la, la salud, sí, sí. como veíamos a, a, a la hermana de la Sí. Eh, la se, se pega Adalina. que desde guerra, eh, el pastor sí. ese ahí en en Reynosa. Bendice, y, eh, este, es eh, y, ¿Y cuántos más han estado pasando por una crisis, eh, que, creo que el hermano Tobar también ahí de Par, de, de, de de, de por ahí, uh -huh. eh, también ha estado su salud quebrantada, sí. el hermano Isaías, este, y no lo no quiero mencionar más porque pues, no tiene la vida de todos, sí, claro. pero ¿cuántos están pasando un mal momento? Ahora, con esto del, del COVID, ¿cuántos más tienen algún familiar, alguna amistad que ha sido quebrantada? sí sí sí sí hay cuántos ¿Cuánta, cuánta gente cuánta gente. gente imagínate ahorita estamos en la gran oportunidad de marcar una una enorme diferencia sí si sí, empezamos sí. Sí, sí. a orar a empezamos a, a poner en, manos en las manos del Señor a todas esas personas no, a mí, así es. Así es. no me puedo sí, mencionar sí, dos o tres personas que que, que a por ejemplo pues saca de ese cuadro de esa sí, diabetes sí. Que, que, que tiene. Ajá, eh, sí. Que Mari pues salga adelante en la obra con Así la obra es. que eh, bueno, ha perdido. La a, protección a, a, del ma... Señor es con ella y con eh, Entonces, en que ella toda con... persona que está pasando por una crisis, cualquiera que sea, sí. que el Señor bendiga sus vidas. Ahora, imagínate Dios usándote a ti Amén Dios usándote a ti que tú seas el medio que Dios está utilizando para hacer de bendición para esa familia o para estas personas. Amén, así es Imagínate que tú seas la persona que Dios ha escogido para tú bendecir a otro Amén. Amén. Entonces es, es algo precioso Ponte en las manos del Señor Ponte la mano al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el título precisamente de, de, de este video. Así es, así es. El darnos hacia los demás va a tener su respuesta porque es lo que vamos a sembrar. Amén. Entonces, vamos a orar, amén, amén, así es. vamos a orar Sí. Por una mejor calidad de vida para todo el mundo. Sí. De la familia, en lo espiritual, en todas las áreas de tu vida. Y permite que Dios te use a ti. Pero permite... Amén. Permítele tú a, a, a Dios que, que use tu vida. Dile, Señor, usa mi vida. que sí. hay un himno que habla de eso. Sí, usa mi usa vida. Mi vida. Que, que el Señor use nuestras vidas para ser... Quiere extiende la mano uh -huh. para bendecir a vos. Amén, amén. Así es. Sin sentirnos más grandes, sin sentirnos mejores, no, no, no, ni no. más espirituales. No, porque, no, no, no, no. Eh, con, eh, con humildad y con sencillez. Es el Señor, es el Señor el que hace todas las cosas por, por su grande amor y su grande misericordia que nos tiene a toda la humanidad. Así es. Entonces vamos a orar. Ir aquí con mi esposa. Estamos tomando de la mano, ustedes no nos ven, pero estamos tomándonos de la mano. Y, y vamos a orar. Padre Santo, pedimos por esta nación de los Estados Unidos, porque aquí estamos, Señor. Sea con el gobernante que esté en turno, Señor. Y Padre Santo, bendiga. Toda la población de Estados Unidos. Aquellos que han perdido sus viviendas, sus casas, por la de los incendios en California. Por están pasando la, ahorita las tormentas, Señor, que puedan ser afectadas. Todas las muertes que ha habido, Señor, innecesarias por el COVID. Todos los que están en los hospitales aún pasando por una crisis de salud. Cubre con su poder, Señor, todo el personal médico desde el que barre hasta el que opera. Señor, extienda esa mano poderosa, Señor, sobre este país. Haga lo mismo por México, Señor. Sí, este pero no solamente se quede en México, Señor, y aquí en Estados Unidos, sino también sí, entiéndase en, sí, a toda Centroamérica, a toda Sudamérica, sí, a toda Europa sí, y sí, Padre Santo y toda Asia loco, y donde haya loco, un ser viviente, Señor. Sí, le conozca o no le conozca. Sí, Extienda su, su, su mano señor. de poder, Señor. Y que puedan reconocer Que usted es el único Dios verdadero El que da la vida Y da la bendición Y Padre Santo Quite toda enfermedad en el mundo y En especial Señor A los de la familia de la fe Pero que sea que Dios Su mano de poder Señor Sobre tu humanidad y Padre Santo, que podamos extender, Señor, nuestra fe y nuestra sí, confianza hacia todos los demás. Sí, y que las personas que compartan sí, señor. este video, Señor, sí, denles todo, todo, de una doble bendición. En carvario, sí, señor, y Padre Santo, quienes lo acepten este video, Señor, sí, y lo vean, y reflexionen, Bendígale doblemente sí, también, señor, señor. Bendígales, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre Santo, que la bendición suya sea sí, sobre todos los matrimonios, sí, señor. sobre todas las personas que están en eminencia. Sí, sobre todo el personal médico, que se sentir, señor, los que ha, hacen las vacunas la y amor, todas esas cosas, Señor, que, que son requeridas y necesarias para, amor, para la buena salud Dios, de, la, de la población. Sí, y estoy hablando de, de la población mundial. Señor. Pero usted es el Dios único, el Dios verdadero. Sí, señor. El Dios de todo amor y de todo poder. Y sí, de toda gracia y de toda majestad. Y a usted, Señor, le damos honra, le damos gloria y le damos alabanza. Y gracias, Padre Santo, por escuchar nuestra voz, nuestro ruego. Y que sea extendida su bendición sobre toda la faz de la tierra. Para la gloria de su nombre, Señor. Gracias, Padre. Grande, amor, amén, amén. Amén. Amén. Y amén. Bueno, amén. Pues, si usted tiene alguna petición más que hacer, sí. algo más, más específico, Así es, ahí sí. tiene para poderse comunicar con nosotros. Usted puede comunicarse con nosotros, ahí está en el WhatsApp, ahí está un, un número, eh, o bien a hoy.oramos.mail.com o bien a través de Messenger eh, también puede hacerlo y, y nosotros vamos a apoyarle con nuestra oración y pues gracias por uh, compartir estos videos gracias por suscribirse y, y pues gracias gracias por este tiempo que ha estado con nosotros y las personas que no estuvieron pues los que van a estar en la tarde en la noche que el Señor les bendiga grandemente que sean bendecidos de parte de nuestro Dios y compartiendo estos videos, porque son de bendición para usted y toda la gente que los vea. Gracias es. por estar con nosotros. Esto va a quedar aquí en Facebook, va a quedar en YouTube, y va a quedar en Twitter, y va a quedar en otras páginas más sociales. Así, es. Así que en el momento que tengan la oportunidad de verlo y de compartirlo, hazlo. Hágalo. no hágalo. importa el día ni la hora no porque ahí está ya, así es. ahorita estamos ya terminando, pero una vez terminado, se graba y, y, ahí y queda, se comparta ahí queda, pues, pues bendiciones para todos y hay una notificación ahí en la campanita les amamos en el amor de Cristo Jesús, sus amigos Editha Madrigal y Rafael, y Rafael Caballo. Caballo, así, así es. es bendiciones bendiciones